están? Espero que estén súper bien el día de hoy, que estén teniendo un muy bonito viernes, creo que si sí voy a subir esto en viernes o sábado, todavía no tengo idea. Pero bueno, el día de hoy les traigo un video que de verdad es un misterio sin resolver de esos misterios que nos van a marcar de por vida, porque de verdad con la tecnología que hay ahorita en la actualidad es imposible que, bueno casi imposible, o sea obviamente sí hay más casos como estos, pero bueno. Es mucho, muy difícil que un caso quede totalmente sin resol resolver y que eh, mejor la policía y todas las personas pertinentes a estos casos se rindan porque pues no hay para dónde hacerse. O sea, es un misterio que de verdad nunca en la vida se va a resolver porque no tienen a dónde hacerse, no tienen más que investigar porque siempre dan como a, ya saben, o sea, un camino sin salida. O sea, no tengo idea, pero el caso es que este es uno de esos casos y es una... Eh, cosa muy extraña Entonces yo se los voy a platicar el día de hoy No sé si ustedes lo sepan Ya que esto pasó en Atlanta eh, En Estados Unidos Y pasó hace ya unos años Pero bueno, eh, por más de que sigue siendo un misterio Les digo, esto no se ha podido resolver Así que bueno, tráiganse algo de comer De tomar, lo que ustedes quieran Una botanita, una malteada, un, lo que ustedes quieran y no tomen refresco. No, no se sé quedan. Pero bueno, como ustedes quieran. Es que a mí no me gusta el refresco, pero bueno. Entonces, eh, recuerden que aquí van a estar apareciendo mis redes en Instagram, Facebook, TikTok y. Twitter. Ay, siempre se me olvida esa última. Y bueno, recuerden suscribirse para que Chuck Millie, que no sé dónde está, creo que se fue con mi mamá. Y yo, pues estemos muy contentos de tenerlos aquí, fantasmitas. Y bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos de una vez pues con este video? Porque créanme que. Mientras más lo eh, más extraño se vuelve, así que adelante. Esta es, les digo, un caso misterioso sin resolver. Nunca se va a resolver. ¿Por qué? Ahí les va. A esta casa le llaman The Bleeding House, o sea, la casa que sangra. Y sí, lo estoy diciendo literal. O sea, el nombre es literal. Eso sí pasó. Esta es una casa que está en Atlanta, Georgia. Les digo, en Estados Unidos. Hasta tiene la dirección. Ustedes la pueden buscar en Google Maps si ustedes quieren. Desconozco porque luego sí hay así como... Uh, direcciones muy famosas como que la gente hace como que las tapen para que no se vean y demás. Pero bueno, todo esto ocurrió. Pero bueno, esta casa... Primero que nada la construyeron en 1945 Ya tiene sus añitos, ¿verdad? Originalmente tenía 7 cuartos Después ya saben, le hicieron algunas modificaciones Luego quedó en 6 Y al final cuando estas dos personas llegan a vivir ahí a esa casa, ya solamente tenía tres cuartos, es decir, como que tiran un muro y hacen como que más grande un baño o cosas, y el caso es que se quedaron con tres cuartos nada más esta era una pareja ya de adultos mayores, eh, ya tenían más de 70 años los dos y habían tenido tres hijos, pero los hijos en ese entonces ya eran adultos y ya vivían fuera de casa de sus papás, entonces ya solamente estaban ellos dos, él se llamaba William y tenía 79 años y su esposa se llamaba Mini y tenía 77 Entonces William ya estaba un poco Enfermo, eh, pues obviamente por la edad Entonces su esposa pues se dedicaba A cuidarlo tal cual Entonces pues no no crean como que La casa tenía mucha actividad O sea, no salían mucho, O sea, tenían una vida normal, ¿no? Como ya de, de adultos grandes Para este entonces Esto que les estoy hablando ya era 1987, ellos ya tenían Más de dos décadas viviendo En esa casa y todo o sea, súper normal. No crean ustedes que hubo un antecedente como de que, ay, ya los asustaban antes. Ay, este, ya había pasado algo de similar raro antes. No, o sea, la casa más normal del mundo. Bueno, y todo esto ocurre una noche donde Minnie, después de haber cuidado todo el día a su esposo, eh, pues se va a la Tina para pues bañarse, o sea, relajarse, echarse, o sea, ya estaba en el baño en Tina un ratote y ya cuando decide salirse de latina, ¿han de cuenta? Se sale y pisa afuera, ¿no? O sea, en el piso ya lo que no es este, latina. Sale y cuando pone el pie nota que está, uh, o sea, que está mojado el piso, pero no con agua. O sea, cuando volteo hacia abajo, se da cuenta que había una sustancia roja y no era precisamente agua roja, era así como viscoso con la misma textura que tiene la sangre. Ya saben que la sangre es como espesa, así como... Bueno, ya saben, esa textura tenía este, lo que había en el piso. Entonces ella, o sea, ahora sí ve bien y ve que todo el baño está lleno. O sea, decía que literal parecía como si hubieran machacado a alguien y hubieran como... pues Ya saben, toda la sangre hubiera salpicado. O sea, era una cosa impresionante. Y ella a este punto todavía no, no, todo, o sea, no le entraba la idea en la cabeza que era sangre, simplemente dijo, esto parece sangre. ¿Por qué? Pues les digo, solamente había dos personas en esa casa, eh, todavía no había revisado si, ok, alguien más metió, lo que sea. Va a checar a su esposo, su esposo sigue en donde mismo. Y mientras va revisando la casa, se da cuenta de que esta sustancia roja no solo estaba en, los ba en el baño donde ella estaba, o sea, estaba... En pasillos, en la cocina, en los cuartos, o sea, en todos lados estaba esa cosa roja Entonces, ahora sí se asusta porque dice, ok, ¿qué pasó? O sea, esto es sangre, eh, no, no hay muchas cosas para confundirse con, con sangre Entonces, lo que hace es primero revisar, ok, mi esposo está bien Porque sí tenía algunas máquinas para realizarse el diálisis y cosas así pero eh, todas las máquinas estaban funcionando correcto, su esposo estaba bien, ella estaba bien, no estaban sangrando y aparte, para manchar tantos cuartos de sangre, o sea, imagínense cuánta sangre tuvo que haber perdido alguien de ellos o sea, se tuvo que haber dado cuenta y ellos estaban bien entonces lo primero que se le ocurrió, lo que se le vino a la mente fue, alguien más la puso o sea, alguien entró al a la casa y, pues no sé, cometió algún crimen, ya saben, o sea, pues algo ah, oh, o sea, de algún lado tuvo que salir la sangre entonces, llama a la policía al 911 y les comenta, oigan, así está el rollo, hay sangre en mi casa, no es mía, no es de mi esposo, yo no vi que nadie entrara, pero alguien la tuvo que haber puesto, o sea, no creo que haya aparecido, pues, de la nada, porque, pues, o sea, eso es muy raro. Entonces, la policía va y revisa, y es así como, pues, sí, o sea, pues, sí, sí parece sangre, pero, ¿ustedes están bien? Pues, sí, uh, no hay cuerpo, eh... De alguien o de algún animal o algo Pues no A ver, y la policía dice Pues déjenme checar en mis registros Si no hay como pues no, Ya saben, a alguien así como que estén buscando Que sea algún asesino, por ejemplo O alguna persona perdida De que a lo mejor sea algo, ¿no? No, pues sí, oigan Pues es que no hay nada, o sea seguros que, que no entró nadie y ella le dijo, pues es que ya chequeé ventana, ya chequeé puerta, ya chequeé todo y todo está bien. Y aparte ellos tenían una alarma que ponían. Entonces, si ellos no ponían el código cuando entraran y salían, pues la alarma sonaba y no sonó. Entonces, pues ellos, la policía fue de que, pues es que no puedo hacer nada más, o sea, pues, ¿qué, ¿qué pasa? Entonces ellos de que, bueno, pues mínimo ya quedó el antecedente de que esto está aquí, nosotros no fuimos y pues bueno entonces Mini se dispone a limpiar, entonces ya limpia y se van a acostar, ponen su alarmita les digo eh, a la casa y se van a acostar, muy bien, al día siguiente se despiertan y, o sea, salen del cuarto nada más para darse cuenta y con la sorpresa de que otra vez todo estaba lleno de sangre, o sea, igual, este, todas las paredes salpicadas, el piso por todos lados, por toda la casa, y fue de que, a ver, la alarma no sonó, otra de las puertas y ventanas y todo está bien, entonces, ¿qué fregado se está pasando? Otra vez llaman a la policía y le dicen, oiga, de nuevo está la sangre, o sea, de verdad necesitan hacer algo para ayudarnos porque pues no queremos problemas, aquí no ha pasado nada, no hay ningún cuerpo, no hay nada, no huele a muertos, o sea, lo que sea, no está pasando nada. Entonces la policía va de nuevo, efectivamente ve y dice, no, es que, o sea, son litros de sangre, o sea... ¿De dónde están saliendo? O sea, tuvo que haber salido de algún lado. Entonces dijeron, oigan, es que pues la única opción que yo les puedo dar es que alguien se metió, aunque pues no hay no hay nada. O sea, los hijos no fueron. O sea, ya saben, ya vivían fuera hasta del estado. O sea, no había explicación lógica para lo que estaba pasando. Entonces, esta vez, la segunda vez que apareció sangre en la casa, toman muestras, ¿ok? De, de la sangre y pues se la llevan a analizar. Y... Esos análisis dan por resultado de que, efectivamente, sí era sangre. Y era sangre humana. O sea, no nada más sangre, así como de que hay un animal, a lo mejor entró este, malherido y pues aquí se desangró. No, era sangre humana. Pero al momento de hacer el análisis, no, no lanzaba un resultado de que fuera de alguien. O sea, porque luego así pasa, ¿no? Tienen muestras así de sangre y luego, luego les lanza como pues la persona que puede este, ser la sangre o un tipo ya sea de negativo, positivo, A, o, o lo que sea el tipo de sangre. Y esta vez no, no salía, o sea, compararon la sangre que encontraron en la casa con las de ellos y no tenía nada que ver, o sea, no era de ellos, no había cuerpo, no había un crimen, no había nada. Entonces era como, bueno, ¿qué está pasando? A este punto, obviamente, ya la prensa ya se había enterado de que Aparecía sangre en esta casa Y que no había crimen que perseguir O sea, les digo Si hubiera aparecido algún cuerpo por ahí Alguna parte del cuerpo Porque a este punto ya sabían que era Pues humana la sangre eh, Les digo, alguna parte del cuerpo Alguien que hubiera desaparecido Lo que sea Pues ya se hubieran dado cuenta Y los reporteros pues ya estaban acosando A esta pareja, les digo ya De adultos pues muy mayores eh, lo, les hacían entrevistas, estaban afuera de su casa, llamaban al teléfono así todo el tiempo. Entonces eh, la pareja ya estaba harta de esta situación. Entonces a este punto ya desconocemos si sí, solamente fueron esas dos ocasiones o se repitió otra vez, pero ellos ya no quisieron decir nada porque no volviera a ocurrir esta situación, de que la prensa estuviera encima de ellos. Pero era una cosa... O sea, les digo, hay reporte en la policía oficial, este, todo De cómo de las paredes sale la sangre en el piso, la sangre, o sea, eran litros Bueno, entonces, pues obviamente la gente como que, pues este tema, y les digo, era 1987 Si ahorita a este punto toda vez como, o sea, como una casa va a sangrar Imagínense, pues en esos años, obviamente era mucho más difícil pues sacar alguna teoría, ¿no? Entonces, pues la parte pues científica no lo podía explicar, o sea, no sabían de dónde había salido la sangre, la policía no encontraba nada que perseguir, que cuidar, o sea, nada, no, no sabían de nada. Tanto que investigaron, tal vez algunos meses más, hasta que ya se dieron por vencidos, o sea, no, no daban con absolutamente nada. Hubo una persona que se dedica más hacia lo paranormal, a estudiar los fenómenos paranormales y demás, donde les dijo que esto, esto de que las paredes de sangre en la casa sangre y demás, es un fenómeno de poltergeist, que de hecho, esta, o sea, este caso se hizo muy famoso, pero ya ha habido otras ocasiones en las que aparece esto como sangre en las casas, donde aparentemente no es de nadie, nadie entró, les digo, sin crimen, que perseguir, sin nada, esto ya había pasado... Y eh, pues era la única explicación que le podían dar Es un poltergeist Y la sangre, pues nomás la están haciendo parecer ahí Pero pues fuera de ahí No hay explicación hasta hoy, 2022 Entonces, pues bueno Me gustaría que me dijeran en los comentarios Si ustedes ya sabían de esta casa Si... O sea, ¿qué explicación ustedes le darían? O sea, todo lo científicamente posible O sea, todo lo que se les ocurra Ellos ya lo habían pensado Por meses y meses estuvieron investigando Y nomás no dieron con nada eh, la sangre no coincidía con nadie Así como que, bueno, registrado en el sistema estadounidense de este, Para detectar gente, no uh, Si era de humano, eso sí fue comprobado De los dueños de la casa, no era uh, Que vieran que alguien entró a la casa con un cuerpo Y lo está y escurrió toda la sangre, no Y en dos ocasiones, no, no es posible Entonces, pues bueno ¿Ustedes qué opinan de este caso? Me gustaría que me dijeran en los comentarios Y pues les digo, esto sigue igual que en 1987, sin ninguna explicación. Y por eso se volvió famosa esta casa. Así que, pues los estoy leyendo. Eh, los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente. Espero les haya gustado. Y si les gustan más como de este estilo de videos de casas misteriosas. Pues díganmelo en los comentarios. Les mando muchos besos.